Oh, no, no. <laughs> che lo fa la foto di Sí, sí, sí, sí, al carro, bien, bien, bien, ya bien, bien, bien, bien, que bien, es bien, bien, bien, Oh. Ay, ¡Qué hermoso! ¡Qué la chumas hermoso! Qual Ó lá, onde eh ve